¿Dónde está? Una ex modelo Esto se ha dado como en el mundo entero Para que ¿sí? no diga que le damos aquí Para que no diga que le damos aquí Que la buenona ¿Qué? quieren ser candidata Nigel Boligana, Nigel ni ni Boliga. <ríe> Una exmodelo de Playboy Revista para adultos para Ahorita no comienzan a mandar mensajes Playball anunció su candidatura de la, A la presidencia de Croacia ¿Usted ¿Eh? cree Que esa mujer pueda ¿Cuántos votos va a sacar ella, Hasta por internet Internacional le va a tener ella Foto, es decir Que se mire, que elegante ¿Eh? esa, dama, ¿y es esa? esa es la, la red de ella la, Si, la, si, la, a tirar? si sí. hubo una Que ganó regidora aquí sí, con Si el hay cuerpo. una, sí, que, que ganó regiduría ¿Regidora sí. dónde? ¿Aquí? No, en la capital. Es en la capital, ah. sí. Diputada. No, el diputada fue Betty Jerónimo oh. Betty, Betty ¿Ese ganó. Ese otra. Betty fue elegida como diputada. Ay, sí, pero como diputada. hay una que, que sube fotos medias uh -huh. sexy, que es regidora, se llama Sheila Ganó, Lunes. ganó de sí. calle. Ganó la, de ganó la más votada de todas las regidoras. Tres millones de votos sacó. Madre mía. ¿Eh? La regidora. ¿La Señores, en Croacia, una exmodelo. Presidenta? presidenta. Ya usted ser. sabe, presidenta quiere ser esa dama muy elegante de por cierto debe tener muchos seguidores ¿eh? sí. todos esos políticos que puede ¿cuál, de cuál descontricante vamos a mandarle a Goyo para allá ¿Qué? a Goyo a Goyo, a Goyo eh. a, a ese, a <tose> a ese hombre tan feo bueno, no Goyo sí, es Goye. famoso, coge por ganarle a quien es famoso. La política, la política. Mira, aquí está Sheila, no sé si tenemos, ay, eh, no sé si Villalona puede conseguir una foto de Sheila que fue que ganó reidor. Así que como para que ustedes mm. vean que pasa en Croacia, aquí pasó. O sea, eh, está Sheila. Sí, eh, sí, porque Shayli. cuando hay algo negativo, Shayli la Shayli solamente, dice, mis, solamente, solamente en República Dominicana, Dominicana puede pasar, pero no. Estamos, sí, estamos, ella en una se molestó, dijo entonces yo como ser humano no puedo subir fotos. Eh, no, porque ella también como muy normal, relambia. Que rama, pero que No, no, no es normal. Escúchame, no. eso es muy, muy relambía. Si usted es una candidata, usted tiene que estar tranquila con toda esa foto Entonces, sube una foto en le dije, en full, relax. <risa> y así sigue con la foto. No. Va a ser reidora. Va ¿sí? a ser usted oh, Está bien que usted se ve bien. <risa> pero esa foto. Pero esa foto tiene que controlar porque usted va a ser una candidata, un ejemplo. A seguir. Entonces, todas estas mujeres seguidoras suyas, una Van a seguir lo mismo, mujeres sin cuerpo. Es a tomar decisiones <risa> que va a promover. <risa> ¿Cómo, a promover? ¿Cómo así, no, mujeres sin cuerpo? <risa> no, porque tú sabes que todas esas mujeres tienen su... Dique amiga que... Esa es la envidia hecha. Gente. No, bueno, señores, esto fueron la, la las bullas. Las bullas de sobra del, del día. El, la bullas y sobra del día. La bulla de hoy. Bueno, así las personas pueden comentar a través de WhatsApp. Está en pantalla. Pueden comentar cualquiera de las bullas del día de escribe hoy. A su parecer, escriban uh, un saludito, un saludito a los muchachos del mercado. Eh, que siempre dicen, eh, eh, eh, estamos activos con los asobrosos de 4 a 5. De ah, cuenta, ¿sí? eh, cuento, ahorita. No, ¿sí? Vámonos, vámonos <risa> para la pausa y retenamos.